Recientemente Marisol Polanco denunció que fue víctima de robo a mano armada mientras transitaba por la avenida del sector Los Fieles en esta ciudad de San Francisco de Macorís. En las afirmaciones Polanco señala a Audrey Padilla de haber cometido el hecho en su contra. Este viernes Audrey Padilla ante los medios desmiente las acusaciones en su contra y asegura demandará por difamación e injuria a la señora Marisol Polanco. Vivo de esta entrevista que yo le estoy concediendo a ustedes es porque hay una señora que se llama Marisol Polanco que ella dice que le robaron una pasola la madrugada de domingo la madrugada de domingo y ella se refiere a mi persona no sé por qué se refiere a mi persona porque ni ni tengo facha de ladrón ni tengo necesidad de, de robarme una pasola porque gracias a Dios nosotros a pesar de todos los trompezos que hemos tenido, por lo menos tenemos con qué comprar, no una persona, una agencia si ya quisiera. Pero no tenemos las necesidades. Ayer yo vine a la fiscalía a ponerle en conocimiento lo que está sucediendo. ¿Qué sucede? De la fiscalía me dicen que vaya a Cámara Civil. Yo le voy a implantar una demanda a ella por, por información y injuria. Qué bien. Ella dice, en, una de, en la entrevista ella dice que yo... Tenía una semana acechándola, a donde yo tengo un año y dos meses cruzando diario por la mañana y en la tarde, porque ahí, cerca de donde ella frecuenta un salón, cuidan mi niño. Yo no tengo la culpa de que hoy en día ella esté yendo a ese salón, no tengo la culpa. Ahora bien, yo quiero que ella me demuestre y me lo tiene que probar cuando, ella me, cuando yo le mandé a quitar casola. Pa Para NTN.